a volver a conectarme está fuertecita la lluvia ya estoy pintando las amarillas le vamos a poner un poquito de anaranjado chicas me avisan si se escucha bien A la música La música está fuerte eh, ¿Qué le pongo yo A las amarillas? El medio Le pinto anaranjado No sé cómo está la lluvia Por casa de ustedes Pero aquí está fuertísima No sé si se escucha En la conexión Está muy fuerte. ¿eh? Le pongo un puntito de anaranjado en el medio. No me vaya a equivocar. Y luego pinto amarillo en los bordes. Ya voy a usar este mustard. Sí. Para todos los bordes. Queremos que ya calme la lluvia, aunque la lluvia es área. A ver si de una vez después de esta lluvia se limpia todo el Perú y se lleva el virus. Ojalá. Ahí están las amarillas. las puntitas los bordes ahí. ahí está y la última vamos a continuar a ver hasta que el internet las mejores nos ayude importa aunque sea por partes hacemos nuestro layout pero lo hacemos me voy conectando de a poco ya está ya pinté ya pinté las moraditas las turquesas y las amarillas creo que se me pasaron más las amarillas pero no importa muy bien vamos a tapar siempre tapaditos sus tintas ya ahora sí ahora sí ya vamos a bolear A ver, están por ahí. ¿Se escucha bien? A ver, me dicen si se escucha bien. Hola, buenas noches. Se escucha fuerte claro. Ahí, está, Dice que se escucha fuerte claro. Perfecto. Entonces, ahora sí agarramos nuestro corofún. El más gruesito que tengan. Que sea bien gordito. Ya. A ver vamos a usar este primero vamos a, a bolear las grandes ya las que habíamos perforado yo voy a usar el más gordito este más gordito de eh, las puntas que tiene mi perforador mi boleador el más gordito ya voy a usar un poquito el spray a ver dónde lo puse el spray acá está vamos a echar agüita por atrás ya con esta este, esta agüita vamos a, voy a bajar un poquito y miren con el más gordito voy a empujar hacia abajo ven que yo no voleo no voleo no hago esto no no hago esto no es cierto solamente presión ¿Por qué estoy usando este gordito? Porque más o menos es el tamaño de mi pétalo, ¿lo ven? Y mientras más presiono, más bonito se va a hacer, ¿lo ven ahí? Ahora, si no tienen este gordito, no importa. Si tienen este de aquí, entonces ahí sí comienzan a bolear todo el contorno. ¿Ya? Esta es la idea. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? Y con el más delgadito de todos. Por ejemplo, con este. Le doy vuelta y empujo. Vamos a empujar con este acá. Ahí. A ver. ¿Lo ven? Es suficiente, no necesita más Vamos a hacerlas todas así Vamos a hacer dos nomás, ¿ya? O cuatro, mejor Ya después yo hago más Para el layout, ¿ya? Miren, es algo muy fácil Solo presiono Y mientras más gordito es el corofún que tienen Más bonito se les va a armar ¿Ya? Luego le doy la vuelta y presiono. Presiono para que comience a levantarse así. ¿Lo ven? Lluviecita, parece que estuviéramos en la selva. Está lloviendo bien rico. Le damos la vuelta y... ya esta es la idea chicas Qué fácil y qué simples, ¿no? Muy fáciles y muy simples. Sí se escucha todo bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Listo. Yo después voy a hacer las que las que restan. Ya, vamos avanzando. Vamos a mojar estas también un poquito por atrás. Recuerden que es por atrás. ya no voy a usar esta gordita voy a usar el que sigue, el tamaño que sigue que viene a ser este ya lo mismo todo el contorno y empujo todo lo que pueda ya que se haga una oruguita así Luego le doy la vuelta y empujo igual todo lo que pueda, con mucha fuerza. Ahí está. ¿Ya? Esa es la idea. A veces me dicen, Cari, no me sale como el tuyo. No tiene por qué no salirles como el mío. Es muy fácil. Y la idea es que tengan un eh, microporoso, un porofón bien gordito. Por eso que el que viene es muy delgadito y yo le doy la vuelta así para trabajar. ¿no? Entonces prefiero usar este de aquí. La lluvia, la lluvia nos refresca. muy importante que tengan sus boleadores para hacer sus flores los ergonómicos los que tienen este esta parte para agarrar son los mejores hay en a ver siempre digo lo mismo hay en magril y también hay en eh, el de Sixi. Hay varias marcas en realidad. El que yo no recomiendo es este de aquí. Este no lo recomiendo, es muy durito. Ya, para trabajar como hay que presionar, es muy durito. Si, si lo tienen, y mudo. Trabajan con este, ¿no? Pero yo recomiendo que tenga este mango ergonómico. ¿Ven? ¿Lo ¿Ven? Ya. Si tienen este, trabajen con este. No hay problema. Pero esto es lo que yo recomiendo. Muy bien, ya están. Ahí están. Miren qué bonitas quedaron. Muy bien, seguimos. Ya tenemos las blanquitas. Necesitamos estas de aquí. Vamos a hacer grandes y chiquitas. Ajá. Lo mismo. Miren acá. El boleador agarra todo el pétalo perfecto para mí, le doy la vuelta y empujo, y ya está ¿ven? todo el pétalo me coge le doy la vuelta y empujo Sí. por ejemplo, este es más chiquitito ¿no? entonces agarro esta parte de aquí y agarra todo el pétalo igual le doy la vuelta, pero ya no voy a hacerlo con este si no voy a cambiar uno más delgadito este de aquí y voy a dar la vuelta y lo empujo ahí está ¿la ven seguimos si no le echo agua también se bolea sí también se bolea pero es un poco más trabajoso para ustedes el agua es el que les va a ayudar a trabajar mejor la la flor miren yo no le hago mucha cosa solamente le empujo ya vamos a terminar las chiquitas yo le cambio cuando ya veo que el pétalo es más grande cambio el boleador ya está Miren, miren qué bonitas. Vamos por las amarillas. A ver, mojo todas. Un poquito nomás, no mucho. A ver, siguen por ahí, sí están, ¿no? está calmando la lluvia porque está fuertísima sí. bueno, a ver, acá estoy haciendo dos al mismo tiempo volteamos Miren qué bonitas quedan. Ah, me encantan las flores como quedan. A ver, todo por atrás. Agüita por atrás. Vamos a hacer unas cuantas más y ya nos ponemos a ponerle los pistilos. y empujamos ya está yo creo que acá nos quedamos para bolear yo puedo bolear las demás ya, a ver, miren qué bonitas han quedado y lo importante es que combinan con la foto ¿no? combinan con la fotito que he sacado entonces aquí ya lo que nos queda es hacer los huequitos por el medio ya yo a estas, a las grandes les voy a poner estos pistilos a ver, a las blancas les voy a poner estos pistilos son unos pistilos que conseguí en el mercado central larguitos, ¿los ven ahí? ¿sí? esos son los que voy a poner aquí en las blancas ¿ya? un huequito, ustedes saben un huequito ahí otro huequito por acá Pueden dejarla solamente como una o pueden poner dos. A mí me gusta poner dos. Y uno de estos. Ahí. A ver. Intercaladito así. ¿Ok? A ver, ¿dónde está la goma? A ver. Mi gomita la dejé por acá. Aquí está. Voy a echarle un poquito de goma acá. Ahí. Y otro poquito acá para que se agarre bien. A ver, intercalados, no se olviden. Ya está. Miren qué bonitas estas como para hacer un layout de primera comunión también. Quedan lindas, ¿no? se consiguen estos pistilitos estos pistilitos los compré en el mercado central en, en galdías hace tiempo ¿eh? no sé si ahora hay pero hace tiempo los compré en galdías muy bien es un huequito acá otro huequito acá no sé por qué no las puedo leer por la computadora estoy leyéndolas por mi celular ya acá ponemos otro, ya saben donde está la otra ya paró la lluvia paró la lluvia al menos por acá ya paró un poquito de gomita aquí para que se agarre bien intercalamos las flores las los pétalos ahí ya está miren qué bonitas quedaron las dos que están acá ahí está ya ya tenemos dos vamos a dejarlas que se sequen un poquito para echarles el ahora sí vamos a poner esta con esta igual huequito acá un huequito grandecito para que pueda entrar Ajá. ahí está y ahora sí ya venimos con estas de acá vamos a darle la vuelta a estas dos uh -huh. y vamos a meter los pistilos ya ven si le ponen uno dos o tres ya, vamos a poner dos nomás por ahora, ¿ya? Ajá. Ahí está. Y vamos a echar nuevamente un poquito de gomita aquí y acá abajo. Ahí abajo. Intercalados, ¿ya? vamos dejando acá los costados para que se vayan secando estas chiquititas las de una voy a poner solamente uno solo uno voy a cortar aquí y vamos a ponerle solo uno a cada uno ahí y otra por acá un poquito de goma uh -huh. vamos a cortar aquí y vamos a meter dos por acá y acá también dos otro poquito de goma intercalado ya está muy bien, ya tenemos amarillas perdón, tenemos moradas turquesas vamos por las amarillas no las voy a hacer todas no las voy a hacer todas ya cuando regrese mañana espero regresar mañana cuando regrese mañana mañana les enseño ya a armarlas ya para no aburrirles porque esto realmente sí demora ¿Cómo están? Hola Julita. Recién puedo verlas aquí por el cel. Como les digo, las flores demoran. Por eso es que tenemos que tomar nuestro tiempo. Miren qué bonitas quedan. Ahí están. Ahora vamos a hacer un par de chiquitas. Las dos sus huequitos respectivos. que tienen sus sellos y sus troqueles de helper, pueden ponerse a sellar varios colores y así tienen un tapercito. Ya, esas son todas las que voy a trabajar ahora con ustedes, ¿ya? A ver, nos regresamos a la foto, porque la foto es lo más importante, ¿ya? Miren los colores, ya hemos trabajado los que queríamos, ahí está, ahí está va a combinar muy bien. Después hago las de aquí. Lo que quería era que vayan viendo cómo va combinando todas las flores que hemos pintado con la foto. ¿Ya? Ahora sí, vamos a escarchar un poquito. De todas maneras tenemos que escarchar. Ya saben, una gomita tipo Pilot, goma transparente. Vamos con las flores blanquitas, echamos la goma. A ver, así como si estuviéramos pintando igual los pétalos. A ver, se si juntaron los pétalos. Ya. Y le damos la vuelta. Uh -huh. Ahí está. Miren qué bonitas quedan. Vamos a ver la otra. Calmó la lluvia, se calmó. Ahí está. Nuevamente. ¿Se sigue escuchando la lluvia? ¿Sí? Porque ya cesó aquí, ¿ah? ¿eh? Ya no se escucha nada. Sí, es que eh, la, donde yo trabajo es en el segundo piso de mi casa y es ir directo. Ahí está. Miren qué bonitas. Es mi terraza, entonces aquí se siente todo y la lluvia uh -huh. les decía que ustedes así mojen las flores, luego se hacen como una piedrita ya así que no se preocupen porque uy se mojó y, y va a quedar mojado el papel la cartulina no, no queda mojado uy acá se me pasó la mano, a ver un ratito ya no importa se, se me pasó no importa voy a usar aquí esto de mi mano de mi dedo ahí está más rapidito ahí están dos últimas Ahí están, ya están todas pintaditas y con su escarcha. Ya está, lo que no hemos pintado son hojas, así que vamos a pintar rapidito las hojas, ya. Yo ya les he pintado, ya les he enseñado, no les he pintado, les he enseñado a pintar hojas, pero podemos volver a pintar ahí están las que me encantan ustedes saben que estas me gustan mucho así que estas vamos a pintar quedan muy bonitas estas que tienen sus rulitos a ver vamos a usar esta de aquí vamos a usar los colores recuerden de la foto Ya. vamos a usar esta esta y este verde y un poquito de este Toda esta combinación de hojas vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a pintar primero en amarillo. ¿Ya? En amarillo. En amarillo primero vamos a pintar. Necesito varias de estas, porque mientras más tengamos de hojas, quedan más bonitas. Son como unas enredaderas, ¿no? Uh -huh. Estoy usando el Sunflower, por si acaso. lo estoy pintando la pancita ya está le he puesto como base el sunflower lo ven ahí ya cerramos y vamos a usar este picklet. este piclet pliquet pear. Mis, sus florcitas son preciosas. Gracias, Nikita. Buenas noches, mis. Me encantan sus brillitos en la flores. <ríe> sí. A mí también me encantan. Ya vamos a pintar con verde. Así. A ver. Ahí. Los bordecitos. No sé si se han dado cuenta, pero he dejado unas partes blancas. He dejado unas partecitas blancas en las hojas. Ahí está. Va cambiando por completo la flor. La hoja, perdón. estoy pintando las puntitas he dejado unas partes blancas, ahí las ven estoy pintando diferente ahora estas hojas, para que no digan hola, a mí siempre pinta igual las hojas no ya está las puntitas como ven, miren las puntitas tintas son maravillosas así que usen sus tintas yo desde que aprendí a hacer esto no dejo de pintar ahí están y ahora sí con un color más oscurito como el feng green vamos a hacerle los bordecitos. ahora sí lo levantamos y hacemos los bordes yo no quiero que sea, esté muy oscuro porque me gusta la combinación más clarita ¿Ya? pero de todas maneras para que haya una, un cambio y se vea la hoja como real, ¿no? Esta. miren qué bonita queda no ya después termino de hacer las demás vamos a hacer estas un poquito de agua un poquito de agua a estas qué es lo que hago aquí igual empujo por todo el borde presiono ¿Sí? presionamos todo el borde de la hoja todo, todo ahí y al final con el más delgadito le hacemos una hervadura así A ver para las que no habían hecho conmigo, porque las que ya han hecho ya saben cómo hacerlo, ya han hecho taller conmigo, ya saben cómo hacerlo. Pero para las que no, ahí está, compartimos con ustedes. Ya está, ahí quedaron las hojas nuevamente. Un poquito de escarcha. todo debe tener un poquito de escarcha La ramita listo yo voy a terminar las demás y mañana nos conectamos para armar el layout que les parece ya por lo pronto les dejo aquí la fotito o mejor dicho, voy a poner todos los papeles que más o menos he sacado. ¿Ya? Y les voy a enseñar cómo ha quedado. Ahí está. Esto es lo que demora. Las flores demoran un montón. Uy, ¿estas no las he boleado? no. Ya, perdón. Por aquí. Voy a poner por aquí. Para que vean más o menos cómo voy a ir armando, ya lo vamos a hacer mañana. A mí ya se me fue el tiempo. Pero para que vayan viendo cómo vamos a armar. Y miren cómo está quedando estas flores que vamos a poner en el layout de Palomita. Ya espero que les haya gustado. Disculpen la intervención de la lluvia y la interferencia de que se cortó el video. Eh, Voy a hacer unas cuantas flores que necesito. A mí me gusta llenar bastante el layout. Así que las espero. No sé si mañana o pasado. De verdad que a mí se me complica un poco ahora conectarme. Sobre todo en las mañanas. En las mañanas soy profesora del, de mi hijo más chiquito. Y solamente en las tardes es que me doy el tiempo para, para hacer algo. no Entonces por lo pronto ya avanzamos las flores. Y mañana, si Dios quiere y me doy el tiempo, hago y armo el layout. Lo que quiero es que ustedes ya vayan buscando su foto, vayan buscando los papeles que van a combinar con la foto, y vayan haciendo sus flores. Porque mañana, o pasado, no les digo la, ni el día ni la hora, pero sí la hora, tiene que ser en la tarde, armamos el layout. ¿Está bien? Muy bien, espero que hayan disfrutado un ratito, un ratito de la conexión y de las flores y nos vemos mañana un besito bye bye